¡Ya voy! ¡Ya voy! Hola chicos, ¿no se esperaba tan pronto? ¿Quieres bailar? Después de la cuenta atrás, soplas y pides un deseo. 10, 9, 8, 7... Hoy es el cumpleaños de mi hermano pequeño, seguro que no tiene ni idea de lo que le estamos preparando. Espero que le guste la sorpresa. Se pasa media vida en la naturaleza y hoy, no iba a ser menos. <ríe> Mi hermano es realmente especial. Bueno, más que especial, raro. O, o eso nos dijeron los médicos. Tiene una enfermedad rara que todavía no tiene nombre. Según nos dijeron, es un tipo de trastorno auditivo neurosensorial. Por desgracia, yo ya me lo sé de memoria. Un estímulo sonoro llega al tímpano. Las vibraciones llegan a la cadena de huesecillo que amplifica y transmite el sonido al oído interno. Ahí, al moverse el líquido de la cóclea, se deforman unas células y éstas transmiten las ondas sonoras a impulsos eléctricos que llegan al nervio auditivo y luego un órgano lo interpreta en sonidos. Pero esto pasa en apenas dos milésimas de segundo. Esto mismo en el oído de mi hermano, exactamente lo mismo, tarda 7 segundos. ¿Se imaginan tener que vivir así? Desde muy pequeño, el doctor le obligó a llevar cascos por el peligro de que la incoherencia entre lo que veía y escuchaba pudiera provocarle trastornos mentales. Menos aquí cuando nos refugiamos en los bucles de la naturaleza. Vale, presta atención, te hemos preparado un regalo, pero para que funcione tienes que llamar el timbre justo cuando te toque el hombro, ¿entendido? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hola chicos! ¡No se esperaba tan pronto! ¿Qué tal? ¿Cómo he ido la excursión? ¿Estás preparados? ¿Quieres bailar? de la cuenta atrás, soplas y pides un deseo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...